Hey parcelos, venga les voy a mostrar el hotel que encontré aquí en San José. Bien, suscríbanse, pongan los comentarios, pongan likes, suscríbanse, hermanitos, ayuden, ayuden. Estoy en el. Estoy en el hotel Irazú aquí en San José, que lo conseguí una tarifa buenísima por Booking, Pero si ustedes se dan cuenta que es poli, fuerte el cuidado por el viento, para que bien el audio, espero que sí. Ustedes se dan cuenta, yo me estoy moviendo porque hay mucho ruido en la calle, acortando el paso. Ustedes se dan cuenta que dice Hotel Holiday King, aquí, pero allá, yo no se dijo un dice, Hotel Gen entonces uno sigue derecho por esa rampa y uno hace el... ¿cómo se llama? el, el check-in por allá, entonces son como 100 dólares menos eh, la noche, pero sigue siendo el mismo edificio, entonces, y se pueden compartir la piscina, el gimnasio, todo. También hace se los muestro así de rapidez, hay como un restaurante, es un Ahí realmente no, no, no es como, como, más bien para venir a hacer las chelas, y pues por fuera hay un denis. Allá atrás tiene tiendas de hotel Entonces, bueno, aquí hay una salita Esta salita es del Holiday Inn Ahorita vamos hasta allá les muestro la sala del otro Entonces, sí, ahí está la recepción Entonces, si uno se registra por ahí el Holiday Inn le da como, no sé, como $200 dólares más doy una vuelta por la piscina pues, Estaba bien chévere el, la piscinita el área del laundry, del lavado, del laundry, tiene muy gringo, Este, este me, ayer nos fuimos con un señor de un Uber y este edificio es una persona aquí de Costa Rica, yo me había quedado antes acá y la franquicia era Best Western, ahora la franquicia es Holiday King, el mismo es el mismo edificio, venga les hueste la piscina que es bien bacana. Atención, acceso a piscina por favor, superviven sus niños. a la piscina, que es súper bacana. Y allá arriba un jacuzzi. Aquí la piscina está. La piscinita con la chimba, muy bacana. Pues nosotros que estamos de trabajo pues no la podemos disfrutar mucho. Pero bueno, si ustedes vienen de paseo, ahí está, y mira, ahí está el jacuzzi. Venga, a ver si podemos dar la vuelta. Vamos a a documentarles el jacuzzi. Espero que la audio esté quedando bien porque estoy sin micrófono. Estoy con el micrófono del, de la GoPro y a veces con tanto ruido. Miren, aquí está el jacuzzi. No sé si pillan. Súper bacano el hotel bueno listo capacidad 6 personas a la vez horario de 8 y 20 de 15 minutos de uso vengan a ver si podemos salir por acá sí. entonces nosotros pues, con mariano Pónganle cuidado, nosotros hicimos el check-in por esta recepción que les voy a mostrar. Ahí hay como un sitio para desayunar y hay como una salita. Entonces si ven esa, no sé si se alcanza a ver ahí. Esperen, yo doy la vuelta. Y nosotros entramos por la puertica. Voy a ir hasta allá porque están de seguridad y para que dice algo. Por esa recepción que estaba ahí, por ahí entramos al, al, al hotel, pero sí, sigue siendo el mismo. Simplemente que uno entra por esta puerta y allá giramos a la izquierda y al mostró el pasillo por allá se va al gimnasio si está muy bacano porque tiene un derecho a ir a un gimnasio que es el Gold Gym. muy bueno si veis mis historias de Instagram ahí subí una historia y, y el que fuimos a hacer un poquito de cardio Uf. que un gimnasio que ve de todo hasta piscina para, para entrenarse y acá ya llegamos a nuestra habitación bueno ya estamos en la habitación 51.16 nos dieron está buena con tarjeta, como siempre, casillero, plancha que nos sobra a veces cuando no viene de trabajo, le echa la camisa. miremos el baño, duchita, trono, es muy sencillo, champú apenas, y eso es todo, secador de pelo. Bien, ahí está Mariano nos saluda. Hola amigo, buen día. Dos camitas, tan buenas, incómodas, gran, un escritorio para sentarse a trabajar, con su lamparita, conexiones para los cargadores, y bueno, ahí sí si el tele está un poquito cascado, ese creo que todavía es LED, pero bueno, hay, vasito para sí, traer hielo, vasitos, está cómoda y... Tenemos vista la piscina. Ajá, y hay balconcito. Miren, tenemos balconcito para salir a echar las chelas. Las poltronas. Y con la sillita para sentarse aquí echarse la chelita. Pero sí, es el mismo, es el mismo edificio del Holiday Inn. Simplemente sientas por puerta diferente, te cobran diferente. Listo, ahí les dejé para trabajo, está bueno el, el hotel, las cámaras, las cámaras no están tan, tan chéveres, pero a vuelta para la tarifa, sobre todo para Costa Rica, que es un, un, un, un parano. Entonces, está bien, oiga, espero ver el video, no olviden like, suscribirse y chao. Llegué.